Hola chicos, este es un pequeño resumen de lo que hablamos en el entrenamiento hoy de RoboSketch Primero que todo les pido disculpas porque sí, sí, quedó grabado Pero quedó grabado sin audio Quedó grabado sin audio Entonces voy a, voy a, a quitar la, la, la primera parte que es el entrenamiento básico básico. Eh, ese lo pueden encontrar en la página de Mr. Roboto Yo incluso aquí se los voy a poner, bueno, les voy a poner aquí cuál es la página de Mr. Roboto rapidita para que la vean ahí pueden ver eh, todo lo que es el eh, los, mis videos entonces en caso tal de que quieran ir a los videos pueden ir a la página de Mr. Roboto ahí está youtube.com slash Mr. Roboto y eh, ahí en los playlists van a encontrar vea, aquí está las, la competencia pasada las explicaciones de estos retos de esta vez y también tenemos en español y en inglés eh, tutoriales de Bexcode eh, VR. Listo. Entonces lo básico lo pueden ver de ahí. Voy a, a darles algo que bueno compartí con los coaches hoy por la tarde, pero también se los voy a mostrar qué es. Dos figuras. Voy a usar el hallar Canvas simplemente para mostrarles eh, estas figuras. Entonces lo primero que, que dijimos era la medialuna, ¿no? Entonces voy a usar. Aquí tengo el código. Simplemente voy a mostrar un poquito el código para explicar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hicimos con la media luna? Es ya explicamos cómo se hacen los círculos y cómo la, una media luna no es realmente dos media lunas juntas, sino que es un círculo que es tres cuartos, o sea casi semi completo, sí, y con un semicírculo adentro. ¿Cómo así? Voy a explicar. Entonces lo primero, primero es tener en cuenta que vamos a poner la velocidad recordemos siempre poner la velocidad en, en, al 100% y vamos a poner el pendown entonces vamos a poner que en este momento me aparece esto aquí les voy a mostrar un truquillo que me dieron unos chicos de de Bogotá ahí a Juan Estea, muchas gracias, con la profe Angie me enseñaron esto antes, si no estoy mal, pronto estoy equivocado las primeras ediciones no tenían esto, entonces algo nuevo pues primera vez que yo lo veo en esta flecha yo le puedo dar la opción de Don't Wait si yo lo dejo así, cuando yo hago el círculo se va a morar un poquito más aunque va bastante rápido, vea que lo está haciendo ese semicírculo, lo va a hacer más o menos unos 10 segundos 9, 10 10 sí, segundos más o menos. En cambio, si le doy ese don't wait, vea lo que pasa. Va súper rápido. Creo que lo hace como en unos 6, 7 segundos. Eh, lo hizo en 6. O sea, vea la diferencia, ¿cierto? O sea, lo hizo mucho más rápido. Ese, ese don't wait se puede hacer. No funciona siempre. Tienen que ver cuándo funciona, cuándo no. Cuidado con eso. Eso fue un tip ahí, el, nuestro amigo Juan Esteban del equipo Cortocircuito. Eh, nos dio ese tipo, muchas gracias bueno, entonces ahí hicimos el semicírculo ¿qué sigue ahora? vamos a hacer un giro de 135 grados ¿por qué 135? porque va a regresarse mirando hacia arriba como salió y luego va a hacer una diagonal entonces primero se regresa en la posición inicial que era hacia arriba y luego gira a la derecha y luego vamos a hacer un semicírculo primero quiero mostrarles cómo quedaría esto es simplemente para mostrarles rapidito, rapidito este tipo de cosas. Y ahí, entonces ahí queda mi robot, ¿cierto? Para que tengan en cuenta cómo quedó mi robot ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el semicírculo hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos el semicírculo en este momento? Si un círculo son 360 grados en total, aquí estoy repitiendo 60 veces, por 3 grados son 180, semicírculo, ¿cierto? Lo vamos a girar por 11 milímetros, este ya está probado, este código fue el que nos dio. Eh, ahorita en la demostración sí hicimos varios ensayo y error, porque es que no hay una fórmula, depende mucho de lo que vayas a hacer. Entonces mira qué pasa, en este por ejemplo, como aquí decía Don Wade, entonces vea lo que nos pasó. El siguió aquí derecho. Tenemos que tener mucho cuidado. Que no nos pase eso. Listo. Vamos a ver. A ver qué nos pase. A veces con ese Don Way tiene ese inconveniente. Ahí no. Ahí ya lo hizo. Ahí lo detectó. Entonces va a ser un semicírculo hacia la izquierda. Entonces ahí se, ahí se pasó. Ahí se pasó un poco. ¿Sí ven que se pasó un poco? Entonces ya lo que hago yo es quitarle un poquito quitarle un poquito la, eh, el, el avance y este ya debe estar en capacidad de hacerlo, vamos a ver si funciona debería funcionar bueno, creo que también por ese don weight vamos a ponerlo con el un poquito más, ese don weight a veces Hace que pase muy rápido y él se, se enreda. Vamos a ponerlo normal. Y ahí sí debería estar en capacidad de hacerlo. Vamos a ver. Creo que ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Está súper bien este robot. Y ahí vamos a ver. Vea que no cambiamos el código. Simplemente unos ajustes, ¿cierto? Entonces, eso es un semi... Es un semicírculo con ese tres cuartos de círculo, es una media luna. Un cachito de luna realmente, ¿cierto? Lo que llamamos un cachito de luna. Eh, bueno, ya, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la otra que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta el rombo o diamante. ¿Qué pasa? Yo puedo poner un rombo o diamante eh, que simplemente es, lo inclino primero Hacia un lado 45 grados y luego hago el, el simplemente un, un cuadro normal, un cuadrado normal, solo que empiece inclinado. Si yo hago eso, uy, uy, uy, uy, qué pasó, qué pasó, eh, turn right, 90 degrees, ahí sí, es que, bueno, ahí. Ahí estamos haciendo lo que llamamos un, un diamante, ¿cierto? Si lo hago de 400 o el tamaño que sea, pues va, va a ser un diamante también eh, inclinado. ¿Sí? También, pues si en vez de la, a la derecha lo pongo a la izquierda, lo va a hacer un poquito diferente, pero es lo mismo. No, ahora. ¿Qué eh, vamos a hacer en este momento? Vamos a mostrar Cómo se haría más diamante Este es más rombo ¿Cuál es la diferencia? Entonces aquí ya tenemos el código Lo voy a explicar eh, Simplemente para eh, Que ustedes lo tengan en cuenta Entonces un momento por favor Primero Vamos a hacer la primera parte ¿Listo? Simplemente para que ustedes la vean que es, voltea 30 grados a la izquierda avanza y voltea 60 grados a la derecha y avanza, eso hace la primera pared del diamante hasta ahí llamo la mitad ¿qué pasa? tengo que volver a hacer lo mismo, pero entonces tengo que nivelar primero mi, mi diamante entonces, ahí tiene que girar 30 grados para quedar hacia la derecha Sí. eh, perdón Sí, 30 grados y luego en total va a ser 150 ah bueno es que ya vi cuál fue el error mío porque puse turn to rotation va a girar en total eh, 60 grados listo ese fue el error mío. entonces va a ser 30 grados queda en 90 y 30 más queda en 120 y eh, avanza luego otros 60 grados y avanza vamos a ver que ya nos debe dar el total Uy, no, me equivoqué. Entonces sí tiene que ser más. Entonces vamos a poner 120 el giro. Claro, 120, es 30 y 90 son 120. Lo había hecho diferente allí con Turn to Rotation. Listo, ahí sí me dio el diamante. ¿Cuál es la diferencia entre diamante y rombo? Que el diamante es más angosto y más largo, ¿cierto? El rombo es más cuadradito, más tipo cuadrado inclinado esas son las cosas que les mostré el día de hoy diferente eh, aquí están todos los bloques eh, vimos algunos bloques de control eh, ya nada nada nada diferente eh, espero que esto quede claro y que con esto puedan hacer mucho cualquier inquietud recuerden los coches tienen por ahí mis, mi, mi información eh, para que la puedan utilizar un abrazo y bueno no de nuevo muchas gracias espero que les guste mucho la competencia esto fue simplemente un resumen de la capacitación del RoboSketch